Encontrar una salida para toda esta locura, para dejarme de tu vida ya de una vez por todas, sacarte la cabeza que ya ha pasado un buen tiempo. Debió ser honesto, nunca más sentirme muerto. Vivo, ahora cómo quiero estar conmigo. Es lo único que te he pedido Digo que sin ti estoy mejor. Pa que iba a pensar en estar contigo vivo, ahora cómo quiero estar conmigo es lo único que te pido. Digo que si yo estoy mejor, pa que iba a pensar en estar contigo contigo todo era un desastre, lo admito se convirtió en un lastre, no olvido, no olvido si te cruzas ya no puedo ni mirarte contigo Todo era un desastre, yeah. lo admito, se convirtió en un lastre yeah. No olvido, no olvido Y ahora si te cruzas ya no puedo ni mirarte vivo Ahora como quiero estar conmigo Es lo único que te veo Que iba a pensar en estar contigo vivo, harto como estar conmigo. Es lo único que te perdí. digo que siempre estoy mejor. Que iba a pensar en estar contigo, No perdió ni un minuto en recuperarme y de darme cuenta de tu mal. Pensar que éramos como imanes Supongo que ya no hay motivo para despistarme a una salida para todo esta locura Me de tu vida ya de una vez por todas Va a sacarte la cabeza que ya ha pasado muy tiempo debe ser en esto nunca más sentirme muerto Vivo, para, como estar conmigo Es lo único que te que sin ti estoy mejor Pa' que iba a pensar en estar contigo Vivo No hay como que estar conmigo Es lo único que te pedí. Digo Que sin ti estoy mejor Pa' que iba a pensar en estar contigo Y no me no queda más nada de todo Y tú, está por eso.